Al empoderar a las niñas ponemos fin al ciclo de violencia, incluimos sus voces, ampliamos las posibilidades de participación durante su niñez y adolescencia, en espacios seguros dentro y fuera de sus hogares, pero sobre todo cuando se empodera una niña, logramos en ella su desarrollo autónomo. Otra cosa que le ayuda al ser empoderadas es que ellas puedan reconocer sus potencialidades, que sepan prevenir, porque ellas aprenderán a ser valientes, pero no perfectas. Y sobre todo, porque prevenir la violencia es justamente cuando la empoderamos. Porque las niñas deben de aprender a ser líderes y mañana poder manifestarlo. Y sobre todo porque el desarrollo de la sociedad sin ellas es imposible. Rotary empodera a las niñas, no para hacer competencia con los demás, sino para que aprendan el respeto y la diferencia en ellas. Las empodera para que cultiven su amor propio, para que puedan inculcarse en ellas también el liderazgo y empatía pero también para que reconozcan que puedan jugar. Introducen en ella lo que es la verdadera resiliencia, manteniendo una buena comunicación interior y para con los demás. La educación integral que debe ser básica en una niña empoderada. Y cómo no, su autorreconocimiento, saber que tienen derecho a estar tristes, pero que también tienen... Todo el derecho de ser felices y ser reconocidas. Ser validadas. Que tengan derecho a la educación. Una niña empoderada se cuida. Una niña empoderada evita matrimonio a destiempo. Vive su etapa día a día sin necesidad de quebrantarlo. Y es que Rotary, Zona 25A, se dedica justamente a empoderar a las niñas.